El agua es del pueblo, ¿verdad? Es un patrimonio del pueblo. Entonces Nicaragua este, tiene prohibido, ¿verdad? Por ley que el agua eh, sea privatizada. El agua es un elemento finito, no es infinito. Y por eso hay, hay legislaciones y prácticas ambientales es correcta. Como lo que todo yo hago aquí son, son, son beneficios e ingresos para mi casa. ¿sí? Y todo a base y a, aprovechando eh, lo que es la cosecha de agua. de los pilares promovidos por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Política Nacional de Acción ante el Cambio Climático es la adaptación y restauración de los ecosistemas y los recursos hídricos. Nuevos repartos tienen que tener pozos de infiltración de las aguas pluviales. Eh, ya en el campo eh, se hacen pilas para cosechas de agua, recogidas de agua, eh, el uso integral del agua. Estamos, este, tanto eh, las instituciones de gobierno como ONG que tienen que ver con el tema, los CAC, ¿verdad? Son parte de, de, de estas... De, esta, de este equipo de trabajo muy fuerte, las mismas universidades, este, está trabajando en función del de, este, cuido y la preservación del recurso hídrico en Nicaragua. Este, somos, eh, un organiz, somos una institución, verdad la Asamblea Nacional, que no solamente estamos legislando, sino que estamos viendo también cómo el recurso hídrico este, se conserva eh, para el, la vida misma ¿verdad? de los nicaragüenses. Uno es la cosecha de agua, ¿verdad?, que se da a través de las fincas modelos que hay en Nicaragua y se dan a través de las diferentes este, instancias. Algunas se dan a través de las instituciones como el MECA, pero también hay otras que se dan a través de las municipalidades. Las municipalidades tienen bonita experiencia en este tema y este y los propios productores han venido han venido trabajando en función de este hacer sus propias lagunitas verdad porque también ellos son eh, no solamente tienen ganado sino también tienen riego verdad este en algunos otros productos que ellos siembran y cosechan dentro de sus parcelas y en el caso de Nicaragua contamos con las dos cosas, el agua potable y el agua de calidad que le llega este, a cada uno de los miembros de las familias en las comunidades y también en las ciudades de nuestro país. 46% eh, son mujeres las que están de presidenta de los CAC a nivel nacional, que es un, es un trabajo muy importante porque este, de alguna manera no solamente es el hecho de que administren el agua en la comunidad, sino también hacer, hacer conciencia del buen uso del agua en cada una de las comunidades. Hay inversiones tanto a nivel de NACAL como a nivel del FICE, a nivel de las alcaldías. Y eh, vamos por buen camino. Queremos llegar casi al complementar en el 2030 el 100% de vivienda nicaragüense ya con agua potable, como ese derecho fundamental que ha establecido nuestra revolución. ...para siembra de tilapia, al mismo tiempo alimento de, de ganado menor, como cerdo, aves, etcétera... ...para tener una, una garantía integral de la seguridad alimentaria en nuestro país. De esta agua, como esta agua llévate, eh, ¿cómo le llaman los izquiercos del, del, del, del, del pescado... Entonces es un agua que llevan minerales. Entonces esta, esta agua yo la ocupo para las plantas medicinales, ornamentales, jardín, pues. También para granadilla, calala, papaya, el chile y lavo los cerdos. Y de esa agua la vengo a regar para todos los cultivos. Allí tenemos un oxígeno de, por, por gravedad, aquí tenemos un oxígeno por bomba eléctrica y allí tenemos otra herramienta que es un, una bomba de oxígeno, pero es de pedal, eh, o sea, es, es manual. Entonces, si no hay energía, yo tengo la bomba y con la bomba yo lleno el tanque, saco agua... De manera articulada, las instituciones del buen gobierno sandinista han impulsado alternativas para el fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de las familias nicaragüenses ante la variabilidad y cambio climático, contribuyendo así a la restauración ecológica y un mejor manejo de las zonas de recarga.